A veces uno escucha rumores y dice uno es un cierto chisme la gente que habla que le da por murmurar pero cuando aparecen esta serie de comentarios y que ya no son comentarios que están por ahí en los pasillos sino que están saliendo a la luz pública y comentarios que nos, nos vinculan a todos cuando me refiero a todos me refiero no solamente a Venezuela sino a, a los países circunvecinos y a la misma Suramérica mejor dicho a toda América porque si nosotros hacemos recorderis cuando se hablaba de Cuba se hablaba de una esperanza eso y uno ve a Cuba que pues sí es una isla bonita que tiene cosas interesantes pero... Que realmente está en términos coloquiales quebrada, porque no hay avance, no hay, o sea, se quedó en el tiempo. Cuando se hablaba de Venezuela y se le colocaba como de comparación a Cuba, wow, como se le ocurre que Venezuela va a llegar a, a una Cuba? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Y vemos, y no solamente llegó a cómo está Cuba, sino que empeoró. O sea, pasó los estándares Y lo mismo se le viene advirtiendo a muchos países en Sudamérica Pero siguen, no, vamos a ensayar, ensayemos y ensayando vemos hartos países y hartos países que están cogiendo mucha fuerza y que están tomando una ideología en el cual se están llevando a todo aquel que no piensa igual a ellos. Que de ahí es que nacen las famosas dictaduras, caso fehaciente que vemos aquí, Cuba, Venezuela y Nicaragua y por ahí otros países que se les está sumando y que después no podemos ir a, a estar llorando y decir, no pero es que quién se iba a imaginar, no, esto... Lo están gritando a voz entera y lo están promulgando, es más ya lo están colocando sobre aviso, pero la gente no quiere entender. Esto es para que desde Estados Unidos en adelante se ponga pilas, porque sabemos que hay un mal, sabemos que hay una... Hay un problema interno en los países de América Latina, perfecto, sabemos que hay corrupción, sabemos que es. Pero no olvidemos que también hay un dicho que dice que a veces resulta peor la cura que la misma enfermedad. Y cuando el río suena, no es porque se haya ahogado un músico, cuando el río suena es porque piedra lleva. Y eso tendría que tener en cuenta la comunidad internacional en cabeza de los Estados Unidos antes de que este cáncer haga metástasis. ¿Por qué lo digo? Escuchen esto: Maduro dijo que habló con Lula, Petro y Alberto Fernández para unirse a las ideas que proponen Putin y Xi Jinping. Según lo que quiere Maduro, dice que construirá con sus pares regionales un bloque de apoyo a Moscú y a Beijing. Una alianza semejante traerá más prosperidad, según. El pensamiento del dictador que es lo que está prometiendo. Eh, bueno, esperemos que esos ideales baratos, yo diría que baratos porque no vemos un país que sea realmente próspero, sino un grupo que es próspero ante una idea. El dictador venezolano dejó en claro el mundo que sueña, los cuales pretenden configurar Xi Jinping y Vladimir Putin, un lugar sin libertades, con represión a las minorías y a quienes piensan distinto al poder imperante. Tras el encuentro en el marco del informe anual de gestión que ofreció ante la Asamblea Nacional Chavista, Maduro dijo que en su afán por cumplir con los deseos de sus hermanos mayores, como los calificó a los jefes de los regímenes de China y Rusia, respectivamente, se comprometía a encabezar la construcción de un bloque político que reúna a todos toda América Latina y el Caribe. Luego de sus palabras al plano internacional, Maduro propuso avanzar en la consolidación de una nueva geopolítica regional y en la construcción de la patria grande. En tal sentido, dijo que el tema lo habló con el presidente Lula da Silva de Brasil, con Gustavo Petro de Colombia y con Alberto Fernández de argentina quiero que ustedes piensen muy bien esto no se trata de que tú seas azul y yo sea rojo o que yo sea verde y que tú seas naranja no esto se trata es que aquí están creando una serie de ideales que todos deberíamos tener en cuenta y pensar muy bien si dejar avanzar o ponerle punto final a esto pero antes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 seguimos acá siendo los número uno y hablando con lo que está pasando con la problemática que está pasando porque esto vuelvo y digo esto es un cáncer que puede hacer metástasis y hay que ponerle solución ahora y ponerle seriedad a lo que se está hablando según indica maduro está llegando una nueva hora una hora especial para juntar los esfuerzos y los caminos de américa latina y el caribe para avanzar en la conformación de un poderoso bloque de fuerzas políticas, de poder económico que le hable al mundo. Es el pensamiento de este señor que si vemos la conclusión, yo diría, si Maduro no tuviera como cola ese país que está dejando, como está dejando a Venezuela, pues uno de pronto hasta le creería. Pero después de ver cómo tiene a Venezuela, pretender copiarle ante el mundo. Es de pensarlo. La dictadura fue clara en que su idea es que ese bloque político sea aliado de Xi Jinping y de Putin, los que considera sus hermanos mayores. La idea es crear un bloque que invite al mundo a la integración, a la construcción de nuevos polos de poderes de esa comunidad de destino compartido, presidente Xi Jinping, la humanidad como una comunidad de destino compartido o de ese mundo pluripolar multicéntrico que habla de nuestro hermano mayor el presidente Vladimir Putin. Ojo, habla Maduro de que sus hermanos mayores son tanto el presidente Xi Jinping y Putin como sus hermanos mayores, pero habla que el papá pues de los pollitos es el señor Vladimir Putin el que está en este momento en guerra y que a él hay que, hay que darle el apoyo. Para que ese mundo llegue hace falta un bloque latinoamericano caribeño unido y avanzado por eso les digo, póngale pilas a lo que se está diciendo acá. ¿Ustedes se acuerdan que lo dijimos varias veces? Aquí en este mismo canal lo dijimos varias veces de que Venezuela era una plataforma perfecta para entrar a América Latina. Lo está haciendo China, lo está haciendo Rusia, lo está haciendo Irán. En fin, todos aquellos países que comulgan con una ideología izquierdista, comunista, istas, istas, istas, que pretenden llegar a colonizar esta, estas regiones y que no le han puesto pilas. Analicen pues esto, Venezuela se pone al frente de la batalla por la construcción de ese mundo de patria grande, de esa fuerza independiente y soberana que le va a traer más progreso y prosperidad a nuestra patria y a todo el continente latinoamericano y caribeño. Pero ojo, ellos también aclaran que las pequeñas comunidades, los pequeños grupos no estén de acuerdo serán reprimidos y serán sacados del juego sin consulta y sin diálogo el dictador maduro nuevamente condicionó la continuación de las negociaciones con la oposición reanudadas en méxico en noviembre pasado a la liberación por parte de Estados Unidos de más de 3 mil millones de dólares congelados por las sanciones según las apreciaciones del régimen dijo al respecto estamos esperando que el gobierno de los Estados Unidos de norteamérica cumpla su palabra y libere los recursos de 3.150 millones de, de dólares firmado con la plataforma unitaria con la participación del gobierno de los estados unidos de norteamérica esperamos ese depósito pues para poder seguir las conversaciones tenemos que acudir a eso para que tengan validez expresó el dictador venezolano nicolás maduro haciendo lo que se le da la gana y mostrando lo que él quiere en su rendición de cuentas ante la cuestionada asamblea nacional presidida por jorge Rodríguez. Maduro recordó que el 26 de noviembre del año pasado la delegación oficialista en el diálogo en México encabezada por Jorge Rodríguez firmó un acuerdo social con la oposición para rescatar 3.150 millones de dólares. De acuerdo a eso Maduro dijo que parte de esos recursos serán invertidos, oígase bien, serán invertidos para mejorar los servicios básicos entre los que mencionó el agua y la electricidad. Además de la infraestructura escolar y sanitaria Promesas que ha hecho desde que llegó al poder en el año 2013 Y que hasta el día de hoy, enero del 2024 Siguen sin cumplirse Ustedes saquen sus propias conclusiones Ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad